Okay. ¿Qué pasa? Claro, parceros, claro, mamacitas, a todo el conguay de Claro Música y a Flow Latino. Hoy me encuentro con un man que cada vez que yo lo veo está más barbudo. Yo no sé este señor qué está haciendo, se ve más percho, Manuel. Minoxidil, hermano? minoxidil, minoxidil. Sí? ¿Propaganda no pagada? <risa> Papi, pero ya parece Sara de cabrón. No, no, no. ¿Cómo <risa> sabes que no? Ya, lo, ya con los 21, entonces uno se deja la barba para que la gente crea que uno ya es mayor y entonces que no lo puedan de a la Claro, no, y, y la tiendas, la ya tienes a todas las niñas conquistadas, ya vamos con las señoras también, que digan, no, ese es, ese es el señor arabe de Colombia. No lo dije yo, lo dijo Camilo, <risa> ya lo sabes no lo dije yo. <risa> ¿Cuál es la dopamina de Manuel Turizo? Lo mío eran las galletas. La dopamina oliva? de Manuel Turizo? Mm. Eh, parchar con los panas. Eh, Obviamente estar con mi novia, con la noviecita. Entonces, eh, estar con mi familia, hacer música, viajar, estar en la playa, eh, hacer, hacer, hacer los deportes que me gustan, eh, estar en tarima, eh, qué más, brother. Hablar con Claro Música también, bro. Claro Música ¿Cómo? también, total. <risa> Pablo, pero bueno, tantos artistas grandes eh, que están ahí en tu álbum, algo que te haya pasado en el estudio con alguno o con cuál te gustó eh, más grabar? Yo sé que ahí siempre hay mucho feeling, pero yo, cuando mi mamá me dice, no, es que yo quiero a todos mis hijos por igual. Yo nunca le creo eso a los mamás. Yo siempre pienso que quieren más a uno. Yo siento que, que a pesar de que con todos tengas buena relación y sean unos artistas muy duros, con alguno tú dices, con, con el que sentí más click ¿Sabes a componer, que, ¿con quién? Obviamente todos son mis panas y... y, y, la, y pues, y, y todas las canciones obviamente se las puse en el álbum es porque me encantan y yo ya he dicho en varias entrevistas que, que para mí este álbum es un clásico a mi opinión personal, para mí, o sea, ya falta que la gente lo, lo verif los verifique porque es que ellos son los que nos dan el éxito a nosotros pero para mí todas las canciones, eso es un, éxito, eso es un clásico entonces, eh, pero la verdad con el Alfa, brother, me disfruté me disfruté la sesión de estudio, el Alfa tiene una vibra dura Dura, dura, dura, hermano. Quiero preguntarte sobre, sobre una canción que, que, que sé que le está llegando mucho a la gente y es tu colaboración con Maluma, que es Amor en coma. Eh, ¿Cómo sucedió eso? ¿Ya tenías la canción escrita tú? ¿Se las muestran a Maluma? ¿Lo, lo complementaron los dos? No, me la mostró Maluma. Yo me le escribí a Maluma, Maluma hace unos meses para hacer un tema. ¿Sí? y él, Yo lo conocí a él hace, hace ya como dos años y él siempre ha sido muy pana conmigo. Y... Hace unos meses le escribí, vamos a hacer un tema a ti, y el de una, dale, dale, dale. empezamos a mandarnos canciones y, y cuando él me manda, él, él empezó a hacer esa canción con el Barrera y con Kating. Y cuando él me la manda, yo me, yo me sentí identificado, o sea, me conecté con el tema, brother, porque es que es el despecho, pero el despecho no ha hablado de, como, como que como que lo, lo más común que siempre, como que de la parte del despechado, sino más del que sabe que va a dejar el alboroto armado, pero es que ya se quiere abrir de la situación. O sea, como flow culpable de ese estilo, Ajá. más o menos. ¿Cuál sería la primera canción que pusieras tú hoy? Porque yo sé que mañana puede ser otra. Yo, la primera, es que yo fue el que organicé el álbum, entonces la verdad, yo lo puse en el orden en el que, o sea, ese orden es el orden especial, ¿sí me entiendes? Yo, yo, yo, yo quería, así es como lo escucharía, porque es que va... Es el viaje, digamos, como que te empieza con tiempo, que es más suavecita, que es una canción más parchadita, más como que, que te sobe el oído, y después ya empieza como que a subir, a subir, a subir, a subir el mood de la, del álbum, y después otra vez como que te deja como que ya media bajando un poquitico con Antes que te vayas, que es una canción que de pronto es un poquito más suave también. Y antes que te vayas, o sea, mira que el nombre lo dice, es una despedida. O sea, como quien dice, tal cual es ya el álbum, usted lo tiene que escuchar, recomendado por Manuel Turismo. Te a cantar la primera del álbum. A ver. Yo no sé por qué estoy aquí, Marrogándote. Si tú estás con él engañándote, y él no te hace llegar conmigo, llegué. Tú piensas en mí, yo pensándote. No sé por qué estoy aquí, Marrogándote. No se pierdan dopamina. Nos vemos en una próxima Flow Latino, claro, parceros. Manuel y yo veré esos challenges. Todo el mundo ahí eh, con la dopamina de Turizo. Chao, chao.